La hora de la escuela. Oh. Tú! ¡Les Lisa. ¿Quién no tiene el El tema de hoy. El alfabeto. Thank yeah. you.